El objetivo de este video tutorial es mostrar la interacción con un dashboard generado en la herramienta Kibana sobre los accidentes de tráfico que ocurren en la ciudad de Madrid. Una vez que hemos generado el dashboard sobre los accidentes de tráfico que ocurren en la ciudad de Madrid, integrando diferentes tipos de gráficos, podemos interactuar con él. En primer lugar, tenemos una serie temporal desde 2010 hasta la primera mitad del 2021 representado en un gráfico de líneas. En este gráfico podemos seleccionar diferentes rangos de tiempo que se verán reflejados en el resto de gráficas. A continuación tenemos unos controles donde podemos filtrar los datos, en este caso a partir de distritos, el tipo de vehículo y el sexo. Este dashboard también se compone de un mapa donde podemos observar el número de accidentes que ocurren en cada uno de los distritos de Madrid. Seguidamente tenemos un gráfico de barras mostrando el número de accidentes ocurrido en cada uno de los años desagregados por sexo. Clicando sobre el gráfico también podemos seleccionar los datos que nos interesan representar. En el gráfico de sectores se representa el porcentaje de tipo de siniestralidad que produce el accidente en los implicados. Al igual que en el resto de gráficos, podemos clicar sobre uno de los sectores y esos datos se reflejarán en el resto de gráficos. A continuación, el dashboard se compone de una serie temporal en formato gráfico de barras. Desde este gráfico puedes seleccionar también el rango de tiempo que quieres mostrar y desde la leyenda puedes seleccionar qué variables quieres o no que se muestren en este gráfico. Por último, hemos incluido una tabla que muestra los datos filtrados. Estos datos pueden ser descargados en formato CSV si fuera necesario. Además, Kibana permite aplicar filtros desde su barra de tareas, pudiendo cambiar el rango de tiempo y filtrar por cualquier campo que presente el conjunto de datos cargado en Elasticsearch, independientemente de que se haya o no representado en los gráficos. Esperemos que os hayan gustado estos dos vídeos tutoriales en los cuales mostramos tanto la creación de un dashboard como su interacción en la herramienta Kibana. Nos vemos en las siguientes visualizaciones de datos abiertos.